Hola, buenas tardes. This meeting is being recorded. Vale, vamos allá. Es un placer estar con vosotros y compartir un rato hablando de los ríos y de mi amada Galicia. Soy Francisco Narla, el escritor, bueno, el pescador que cuenta historias, porque la verdad llevo más años pescando que escribiendo. Y los ríos son los que han marcado mi vida. Y insisto, es un placer compartir este rato con AEMS, la asociación que he admirado durante muchos años y con la que estuve muy ligado siendo joven, y con el campeonísimo David Arcay, para enseñaros un poco cómo es Galicia, para enseñaros un poco cómo es mi tierra. Y os llamará la atención, pero a mí lo que me enseñó cómo es mi tierra fueron las sardinas, ¿sí?, las sardinas, no las que nadan por el mar, no, las que vienen en lata. Yo me crié en el pueblo. Recuerdo levantarme a ordeñar con lámpara de carburo. Y cuando era chico me encantaban los bocadillos de sardinas. Esas sardinas en latas grandes que traíamos para el pueblo. Y cuando me hice mayor recorrí el mundo entero y me di cuenta de algo importante. No había manera de hacerse un bocadillo decente de sardinas. Uno va a Francia y te dan esas barritas de pan que son de mentira, que hay que ponerlas en fila india. Uno va a Estados Unidos y pregunta por pan y lo que tienen allí es algo que, no sé, una piedra a la que le han metido una inyección. Bueno, en Francia eh, hablábamos de las baguettes, pero te pueden meter brioche o cosas con mantequilla o cosas rarísimas Y en, en Inglaterra, que no saben lo que es el pan. nada. No. el único pan con el que se podía hacer unas sardinas, un bocadillo de sardinas decente era el pan gallego el pan de casa. Y cuando fui fuera me di cuenta que teníamos mucho más en casa de lo que yo pensaba. No solo por el pan, también por los ríos, también por la naturaleza, también por el lugar que supone Galicia. Galicia es especial en muchos aspectos y en cuanto a sus ríos es un auténtico tesoro. Geográficamente Galicia queda definida de una manera prácticamente única en el mundo, Dicen, le atribuyen la frase a Conqueiro, hay otros que se la atribuyen a Otero, Pedra, Otero Pedrayo, fue el título que elegimos para esta reunión, la Galicia, Galicia es el país de los mil ríos. Bastantes más. Galicia tiene 30.000 kilómetros de río y alrededor de 10.000 son útiles para la pesca. Somos de los lugares del mundo con mayor capacidad hídrica para la pesca deportiva, con mucha diferencia. Lo somos porque somos una esquinita, una pequeña esquinita que queda definida con varias sierras que dan ríos un poco más cortitos y bravos hacia la, hacia la vertiente cantábrica y un poco más largos y tranquilos hacia la vertiente atlántica, pero que nos dejan esos 30.000, unos 10.000 útiles eh, para el pescador, kilómetros de río, un número casi imposible de igualar, donde además, al estar en esa esquina, Igual que España es una privilegiada al ser una península, en el caso de Galicia, ocupando esa esquina, el mar está cerca casi siempre y eso nos permite algo único y es el hecho de disfrutar de las especies migradoras. Es verdad que somos el límite sur para el salmón y que ya quedan muy poquitos, y en mi opinión casi deberíamos pensar, de que, pensar que el salmón debería ser una especie protegida, pero aún los hay. Y también podemos disfrutar de los reos. Además, tenemos muchísimos estuarios y zonas de confluencia intermareal en los cuales hay otras especies muy interesantes que se pueden pescar y pasarlo bien. Se puede pescar mújoles, es una buena zona para Lubina, Galicia... Y esa cercanía de los eh, ríos al mar hace que en general tengamos una biodiversidad importante para el pescador. Eh, además, Galicia tiene un elemento muy diferenciador en ese aspecto y es que su complicada orografía, muy muy muy complicada, con tantos valles uno detrás de otro, con tantos montes, con tantas sierras, hace que tengamos un escenario eh, hídrico muy variado. Al contrario que otros eh, lugares que puedan venirnos a la mente, hay muchas diferencias entre los ríos que encontramos eh, con apenas unos pocos kilómetros. Las partes bajas de los grandes ríos, como el Miño, el Ulla o el Tambre, no tienen nada que ver con los fantásticos arroyos de montaña que uno se puede encontrar en los Ancares o el Courel. Y con apenas un trayecto de una hora y algo de coche, eh, por buenas carreteras y bastante bien comunicadas, tenemos ríos completamente diferentes. Pequeños arroyos cantarines de montaña en los cuales la pesca es factible y grandes, grandes, bueno, grandes, no son el Amazonas ni el Nilo, pero grandes ríos con muchísimo caudal y, bueno, extensiones enormes de agua que permiten una pesca completamente distinta. Es verdad, sin embargo, que Galicia adolece de algunos problemas y hay que reconocerlo. No tenemos apenas contaminación industrial. Lo cual hace que la mayoría de nuestros ríos estén bastante limpios. Sin embargo, si tenemos un problema con la contaminación agraria y de actividad, eh, bueno, las actividades en el campo, tanto por la ganadería como por el cultivo y ciertos eh, usos y costumbres a la hora del de, eh, cultivo agrario, pues nuestros ríos tienen en algunos puntos y en determinadas zonas un aporte in, poco indeseable de determinados elementos nitrogenados. Pero bueno, no es la peor de las contaminaciones y no es el peor de los escenarios. Por otro lado, eh, en Galicia tenemos todavía, bueno, un pozo demasiado importante de tiempos pasados y hay un deseo, um, es difícil instaurar y... Uh, intentar concienciar a la gente de la pesca sin muerte, que es otro balón importante que debemos conseguir dominar los pescadores, yo creo, para tener un futuro. Es verdad que nuestra historia nos define y hay unas antiguas prácticas eh, bueno, muy arraigadas en una cultura gallega muy tradicional y que hacen que no siempre sea fácil plantear esas ...nuevas políticas de gestión medioambiental. Sin embargo, poco a poco se han ido consiguiendo y hay ríos en los cuales eh, bueno, se nota de forma muy importante la mejoría. Debe decirse, sin embargo, que en este caso en Galicia eh, nos falta mucho por hacer... Aunque hay que reconocer que evidentemente, como dicen muchos expertos y muchos estudios, el gran problema de los almónidos y en este caso en Galicia no es únicamente la gestión medioambiental desde el punto de vista del pescador deportivo, sino que por desgracia, si la humanidad en global no hace algo, parece que los almónidos están condenados a extinguirse por remuneración. Cambio en las temperaturas de, de, de las masas de agua, eh, están subiendo, eh, además la pluviometría ha ido bajando en los últimos años y es peligroso. Pero eso nos afecta a todos, no solo a Galicia y eh, quizá el, la humanidad sea por fin capaz de caminar en un solo, hacia un solo lugar o una sola meta y podamos ponerle, ponerle freno. Volviendo a Galicia en la parte singular de lo que es Galicia en sí mismo, Galicia tiene otro pequeño inconveniente, y es que la cultura y la tradición porque los ríos, estábamos diciendo, son muy importantes, y hay tal cantidad de kilómetros que han definido Galicia, su historia y su cultura. Pensemos que los ríos son los lugares por los que entraron los vikingos cuando invadieron Galicia. Sí, los vikingos invadieron Galicia. Pues también tuvimos varias incursiones de los musulmanes en tiempos de la reconquista. Los ríos han definido la cultura y la historia de Galicia en muchos aspectos. De hecho, lo siguen diciendo y haciendo a día de hoy. Eh, Muchos, muchos eh, elementos de culto tradicional tienen que ver con los ríos, muchas capillas, muchas iglesias, eh, muchas tradiciones a la hora de incluso curarse de ciertas enfermedades tienen que ver con bañarse en el río, con usar eh, paños mojados en agua del río, con fuentes. Eh, la cultura gallega se ha definido en muchos aspectos a través de los ríos. Iba a decir, también en los aspectos antiguos de la técnica y la industria humana, Galicia con todos esos ríos eh, fomentó la construcción de muchas presas, muchísimas. Galicia es uno de los lugares del mundo con mayor número de ríos cortocircuitados, por desgracia. Algunas de esas se han ido abandonando y se han quedado en el olvido, pero la cantidad es enorme, porque en Galicia las presas se hacían para los molinos de Batán, los molinos de Molienda, eh, las presas anguileras, las de las lampreas... Había una tradición muy importante y buena parte de los ríos de Galicia, o casi todos, tienen un número increíble. El mismo EO, el último recuento del que tengo constancia... Tiene 90 saltos, que las eh, truchas, los salmónidos deben saltar. Y la media en esos 30.000 kilómetros es de casi tres por cada río. Algunos tienen más, otros tienen menos. Afortunadamente muchas se han ido cayendo por el desuso, se están bueno no suponen un problema como tal para el remonte de los peces, pero sí que configuran el río de una manera peculiar. En todo, caso, en todo caso, es algo que poco a poco se va solventando, entre otras, gracias a los trabajos fantásticos de AEMS, que lucha continuamente porque esos cortes en los ríos acaben eliminados cuando las concesiones se han perdido o han caducado, y a muchas iniciativas privadas también. Afortunadamente, contamos en Galicia con gente que está intentando recuperar los ríos tal y como eran. Dicho esto, tenemos en Galicia, para insistir en ello, Muchísimos ríos con muchísimos escenarios distintos, protagonizados por geografías diferentes. Tenemos la posibilidad de diferentes especies y tenemos además algunos pequeños problemas que, bueno, no son tan acuciantes como otros lugares del mundo o en otras comunidades dentro de España. Pero sin duda el balance da de Galicia un lugar espectacular para la pesca. Espectacular por los escenarios, por la abundancia de peces y gracias a las últimas gestiones de los últimos tiempos, en algunos lugares por el tamaño de los peces. Hay cotos sin muerte como el coto de Valdriz, en el río Neira, que llevan 30 años ya sin muerte, 30 años, y donde hay truchas espectaculares, creedme. Hay muchos lugares de los que podemos presumir. Y eso me lleva a lo que yo querría exponer en el final de esta charla, y es que, se habla a veces de que Galicia podría ser un turismo de pesca fantástico, podría ser un lugar para el turismo de pesca fantástico, podría ser un paraíso. Y está a puntito de serlo, le faltan ciertas cosas. Igual que descubrí que era difícil hacerse un bocadillo de sardinas fuera de Galicia, también he descubierto ríos en medio mundo. He pescado en Costa Rica, en, en México, en, en Estados Unidos, en buena parte del oeste americano, en Austria, en algunos lugares de Europa. Bueno, he pescado en casi todo el mundo. Y casi todos los destinos turísticos de pesca tienen algo diferenciador, algo especial. Uno de mis sueños que aún no he podido cumplirse es visitar Mongolia para pescar el Teimen. A mí me gusta pescar mucho con ratones. Sí, con ratones. ¿Os acordáis de aquel vídeo de Nueva Zelanda que un tipo pescaba con ratones, unos truchones enormes? Eso se puede hacer en Galicia. No solo se puede hacer, se lleva haciendo siglos. En Galicia llevamos mucho tiempo pescando con algo que se llaman los riscos, que lo que imitan es a los ratones. Grandes moscas aparatosas que se hacen nadar justo a borde de eh, la superficie, en el menisco. Y creedme, en septiembre y en octubre es una pesca espectacular. Pero de eso os hablará mi compañero David que Hay muchas cosas que os puede contar sobre la pesca. Lo que quería decir es que muchos destinos de pesca tienen algo diferenciador, algo único. Yo quiero ir a pescar el Teimen a Mongolia, porque es el único lugar del mundo donde se puede pescar. Y se puede pescar con ratones, como hacemos aquí en Galicia. Y me apetece mucho, pero solo es posible pescar el teimen allí y no es un destino cómodo. Me gusta pensar en Islandia para los salmones o en Noruega, como muchos sabéis. ¿Y qué tenemos en Galicia que nos haga diferenciadores? ¿Qué tenemos en Galicia que nos haga únicos como para convertirse realmente en un turismo de pesca? No hay ningún otro lugar del mundo en el que con tanta facilidad y con tanta cercanía puedas unir a la pesca un entorno social, cultural e histórico único. En recorridos de menos de una hora, por autopistas, de forma cómoda, se puede estar pescando por la mañana reos, comer en un restaurante con tres estrellas Michelin, pescar por la tarde truchas en un río de montaña y dormir en un hotel de cinco estrellas. Ningún otro lugar del mundo ofrece a la vez algo así. Es fácil perderse en la historia de Santiago de Compostela, visitar el casco viejo, es fácil quedarse patado con la historia de cualquiera de nuestras ciudades o de nuestros monasterios. Uno puede ir al monasterio de Carboiro colgándose sobre el Deza, como hace poco David Arcaia ha demostrado en uno de los documentales que ha grabado, o puede ir al, a Samos, el famosísimo monasterio de Samos, donde hay quien dice que acabó Hitler con un aeroplano después de la Segunda Guerra Mundial. El río baña el monasterio de Samos, en Sobrado, donde hay una maravillosa laguna con un laboratorio hitociénico, en Sobrado dos Monches, es un monasterio espectacular, precioso, que se puede visitar y al rato ir a pescar a un río fantástico, o en las cercanías de los, del nacimiento del Tambre. El Tambre, hablando de la historia de Galicia, la dinastía de los Trastámara, que en un momento reinó en España, significaba más allá del Tambre. Galicia se ha definido ...por su geografía y por sus ríos de una manera inconmensurable. Y es un lugar único del mundo porque en ningún otro lugar puedes pescar con facilidad... ...truchas de buen tamaño, con técnicas diferentes y lugares distintos. Eh, hablábamos de los ratones. Eh, la pesca con terrestres en Galicia es prácticamente única, con grandes grillos, escarabajos y demás. Las grandes orillas umbrías de los ríos de llanura de la Terra Chá... Eh, ...dan unos escenarios para la pesca de terrestres incomparables... Yo eh, en Fork y en algunos otros lugares de Estados Unidos he pescado con grandes saltapontes y allí presumen de en Galicia tenemos lo mismo. Y además cerca y con facilidad tenemos esa cultura, esa gastronomía, esa tradición única que hace de Galicia un lugar completamente diferente al resto del mundo como destino de pesca. Y como última reflexión a mí me gustaría añadir algo más. Yo creo que sería maravilloso que Galicia pudiera ganar dinero, pudiera establecer una economía pujante, pudiera tener un aporte importante. Bueno, el 15% del, turismo, del PIB nacional es el turismo y en Galicia ese turismo podría conformarse, entre otras muchas cosas, por sus playas, su cultura, su gastronomía, también por la pesca. Pero me gustaría dejar un mensaje importante y es que Galicia no debería cuidarse únicamente para que, o los ríos de Galicia, como pescador, no deberían cuidarse únicamente para ofrecer esa posibilidad de destino turismo turístico, deberían cuidarse en primer lugar por nosotros, por los pescadores, gallegos o no. Es importante, no solo para dejar un legado, no solo para que mis hijas puedan pescar el día de mañana, sino porque es lo lógico y es lo razonable. Lo, lo cuidamos para nosotros, por nosotros. Y luego, si además podemos brindárselo al resto del mundo, es una idea maravillosa. Los ríos de Galicia son abundantes, variados y únicos. Tenemos historia y tradición en cuanto a la pesca con técnicas propias y únicas. No os olvidéis, los ratones son algo alucinante. De verdad, ver subir una trucha de dos palmos a un ratón en la superficie del agua es algo increíble. Y se puede hacer en Galicia, no hay que irse a Nueva Zelanda. Tenemos técnicas propias, historia propia. Tenemos infinidad de posibilidades en cuanto a las especies, la formología de los ríos y los lugares. Y además tenemos ese algo único, una cultura, una gastronomía y una tradición fácil de conseguir y de fácil acceso desde los múltiples ríos de Galicia. Galicia es un lugar que merece la pena visitar y Galicia es un lugar que merece la pena conocer. No solo, y eso es lo importante, no solo como pescador. Yo quería hacerte una, una pregunta, bueno, una pregunta no, leyendo tu libro de Hombres y Ríos, eh, viendo, haces una jornada de pesca con David Arcae eh, en envases. Antes has hablado de, de los cortocircuitados que están los tramos de ríos, Ajá. pero aún así, en esos tramos cortocircuitados, en los envases, están repletos de, de truchas. De, uh -huh. Y me encantó leer, leerlo y verlo bien que os lo pasasteis ese día. Y es que incluso hasta fuera de los ríos, en esos embalses, también hay situaciones para poder divertirse, para poder pescar y para poder pasar un día en compañía. Y la verdad es que fue impresionante. ¿Qué te parecía a ti? Es, no sé si conocías la pesca en embalses, o sea, sí, sí, yo había pescado en embalses unas cuantas veces y he pescado en Estados Unidos y en Canadá, he pescado en lagos eh, y me gusta mucho, eh, hay cosas más fantásticas de hecho mi pesca de invierno casi siempre es en embalse porque es lo que tenemos en Galicia, hay pocos lagos y la mayoría de ellos no se pueden pescar en invierno pero sí hay unos cuantos embalses que se pueden pescar Sí, Galicia tiene embalses muy pescables y muy cómodos para pescar como sucede en casi todo el país, a veces hay problemas con la legislación, donde se puede meter una barca, donde no, donde puedes entrar con pato, donde no, pero los hay, los hay, hay unos cuantos que son cómodos. Hay otros que por desgracia están en zonas de ríos muy encañonadas, eh, donde a un metro de la orilla tienes 20 metros de profundidad y en términos de como pescador se volvían algo muy difícil. Yo no soy el experto que debería hablar de eso, debería ser más cuestión de David y que sabe mucho más de pesca que yo, pero el problema de la mayoría de los escenarios de ese tipo es que la falta de insolación y, y esas orillas tan pronunciadas hacen que sea muy difícil. Bueno, Y luego la propia orografía. Más que un embalse son canales muy profundos de agua. No, no se pueden aplicar las técnicas del lago como se pueden aplicar en embalses donde... Eh, las orillas son más tendidas, que también los tenemos. Vila Senín es un ejemplo, Vila Udín es otro ejemplo, el Embalse de la Fervenza del Sallas, escenario del capítulo dedicado en Hombres y Ríos, en el libro homenaje a la selección a, a David Arcaya, nuestro campeonísimo, es otro ejemplo. Tenemos unos cuantos eh, que son muy buenos, donde hay muy buena cantidad de trucha marrón y donde se pueden pasar jornadas maravillosas. Eh, el inconveniente quizá es que de momento no hemos conseguido y es muy difícil que se pueda pescar en invierno en todos esos lugares. Eh, no tenemos una orografía ni ríos tan grandes como en Estados Unidos o en otros lugares donde esa pesca de invierno no afecta tanto. A, a los reproductores. Sí se podría conseguir en Galicia que en determinados embalses muy controlados, sobre todo en sistemas endorreicos cerrados, donde no haya problemas, a lo mejor incluso con repoblaciones de trucha marrón, eh, garantizar escenarios deportivos para el invierno. Pero eso es otro tema y es complicado. Pero has hecho un buen apunte, Pérez, sin duda Galicia, además de sus ríos, tiene embalses muy pescables, muy divertidos, eh, donde se pueden obtener jornadas fantásticas, donde se puede aprender mucho. Hay... Eh, donde se pueden aplicar técnicas interesantes del lago respecto a los cortados, la influencia del viento. Bueno, si hay un dato para el pescador de lago importante, eh, el que esté acostumbrado a los lagos, como yo aprendí en Estados Unidos y demás, eh, en Galicia no se suelen alcanzar temperaturas muy bajas. Casi todos los lagos eh, dependen para el aporte y para la circulación de agua de... Eh, o bien desaguaderos en ríos y arroyos o bien de aportes desde otros ríos y arroyos. No suele suceder, como esos lagos en Canadá o en el norte de Estados Unidos, que las bajadas de temperatura son las que determinan la circulación del agua, eh, lo cual hace que la pesca sea un poco distinta, no hay los famosos start over de, de otoño y de primavera, pero sí, sin duda, Pérez, son escenarios fantásticos, donde se pueden conseguir muy buenas truchas y, y es otra de las posibilidades tan abundantes de la pesca en Galicia. Yo quería comentar que el tenerte aquí hoy, eh, no es solo por tu faceta de escritor y, tu, y el prestigio que tienes, sino también por lo viajado que estás, por tu, por tu oficio de, de piloto. Has volado, has visto el mundo desde, desde arriba y por eso es muy importante tu, tu opinión, porque has visto otros ríos, otros mundos. Y, y quería saber esa opinión respecto a Galicia ¿no? y por lo que veo, eh, es muy bonito lo que has visto y dónde has estado pero Galicia tiene algo, yo cuando he estado allí eh, tiene una energía que se te transmite que no solo es en los ríos, en las piedras, en la gente, es en el musgo y yo creo que eso lo has reflejado o lo has querido reflejar en, en, en tu charla esa energía que tiene, que te hace sentir bien, que te hace sentir a gusto cuando, cuando estás en esa bella tierra. Y, y no sé, porque has dado referencias de otros sitios, pero Galicia es algo más. ¿No te parece? Sin duda, sin duda. Por eso empecé la charla hablando de las sardinas. Eh, una forma simpática de buscar, captar la atención del público y de, de que la gente además tenga una sonrisa. Sin duda, después de haber viajado por tantos sitios del mundo como he viajado, estoy convencido, lo digo de corazón, eh, que si bien a lo mejor no está al 100% y podría ser mejor, y que la gestión, la pesca sin muerte, determinadas actuaciones sobre la contaminación y demás podrían llevarnos a un culmen, pese a ello, pese a no estar en la matrícula de honor y quedarse a lo mejor en un notable alto, Galicia es un escenario incomparable, con cualquier lugar del mundo con el que queramos meternos. Porque además yo recuerdo en mi infancia, eh, podíamos ser difícil el capturar truchas de buen tamaño en Galicia, pero a día de hoy ya no es así. La, la abundancia de tramos sin muerte, que llevan sin muerte muchos años, ha hecho que eso sea distinto. Es verdad, y, y es cierto, que teniendo en cuenta que nuestras cuencas son de granitos y esquistos, no calizas, como en el caso de León, eh, a pesar de que se aplique la pesca sin muerte, el crecimiento de las truchas nunca va a ser tan rápido ni tan aparente como, por ejemplo, en las cuencas leonesas. Pero es igual. Si las truchas se quedan en el río y se les deja crecer, alcanzan buenos tamaños. Yo hace 20 años sacar en Galicia una trucha de 70 centímetros era un sueño. Era imposible. Algún pescador que los que pescaban con pez vivo, con grandes rapalas, en los grandes embalses y demás, a día de hoy es totalmente factible el sacar truchas de ese tamaño en Galicia, sabiendo las técnicas y los lugares a los que hay que ir. No existe ese problema gracias a la, a la buena gestión que se ha hecho, que quizá podría ser mejor, pero que se, se ha conseguido. Entonces, eh, se puede mejorar, hay topes a los que llegar, por supuesto, pero sin duda, y era el espíritu que yo pretendía dar en la charla, Galicia es un lugar único por muchos aspectos, y, y, y no solo porque la pesca sea buena, como bien señalabas, por la magia que encierra Galicia. dicen Hay una leyenda urbana que dice que los gallegos y nuestra morriña, los gallegos siempre melancólicos con deseos de volver a casa, como en mi caso, yo he vivido en Los Ángeles, en Nueva York, en Madrid, en, en Bilbao, en Barcelona, y al final, gracias a los libros que me han permitido pagar las facturas, he podido volver a vivir en Galicia, en el corazón de las montañas. Eh, Dice la leyenda que la descomposición lenta del, de ciertos feldespatos complejos del granito libera radón y que eso hace que los gallegos acabemos todos echando en falta esa, eh, bueno, ese aporte del ambiente gallego. Yo creo que no hay ningún estudio que demuestre que eso sea cierto, pero lo que sí es verdad es que tiene algo especial y que normalmente el que viene desea volver y que... Repito, no hay ningún otro lugar del mundo en el que uno se pueda meter dos homenajes comiendo y cenando, dormir en un hotel fantástico, disfrutar de cultura, gastronomía, visitar algún lugar histórico y a la vez ir a pescar. Y repetirlo durante varios días. Porque es verdad que en algunos lugares se pueden visitar, yo qué sé, sí, hay zonas del mundo donde a la pesca se le pueden añadir algunos elementos históricos, tradicionales, culturales y gastronómicos. Pero no como para tener la variedad de la que tiene Galicia, es un hecho diferenciador único y del que deberíamos presumir los gallegos, los españoles y de hecho más que Galicia, toda la cornisa del noroeste español, toda buena parte de las provincias castellano-leonesas, Asturias, eh, incluida, es un lugar único, único en el mundo del que deberíamos estar muy orgullosos. Eh, sin duda alguna, eh, un lugar que nadie debería perderse. Muchas gracias, Francisco. ¿Y cómo nos puedes presentar a, a David? Gracias a vosotros. Es fantástico la iniciativa, las iniciativas que tenéis y que estáis cuidando de los ríos de todos, no solo de los vuestros. De verdad, AENS se merece mucho más de lo que consigue y AENS, sin duda alguna, ha conseguido mucho más de lo que se podía pensar. AENS es... Eh, bueno, os llevo en mi corazón y lo sabéis. Uh, y David, ¿cómo presentar al campeonísimo? Un título individual del campeón del mundo, un bronce y como equipos, tres bronces, tres oros... David es increíble y además eh, le queda un futuro increíble porque tiene unos pocos añitos, nada más. Eh, es un pescador completo, competente, pero además, sobre todo, es un pescador comprometido con su tierra con su cultura y con la defensa de la naturaleza. Eh, tengo el placer de conocerlo, de haber compartido jornadas de río con él y lo que puedo decir es que además de ser uno de los mejores pescadores del mundo, sin duda alguna, es también un enamorado de su tierra. A David Arcae no le faltaron oportunidades para irse a Estados Unidos, a Canadá, a servir de guía, a... pero la empanada, el pulpo, el centollo, el cariño de su tierra y la morriña pudieron más que los dólares. Es un verdadero defensor de Galicia y un tipo fantástico. Pues nada, muchas gracias, Francisco. A ti, Pere, a todos. A nos, vemos, nos vemos en el río. Nos vemos en el río. Ah, perdona, y una cosa más, Pere. Siento mucho, que me he olvidado de decir lo que tenía tantas ganas de contarlo de las sardinas para intentar levantar una sonrisa, siento mucho no haber podido estar en directo con todos vosotros. Uh, lo he intentado, he hecho todo lo posible, pero no ha habido modo de conseguir que tuviera esa franja del domingo libre para estar con vosotros. Lo estaréis pasando muy bien y espero que os guste la charla. Yo estaré en un simulador teniendo fallos hidráulicos, rompiendo motores y haciendo faenas a un pobre avión. Uh, lo siento, de verdad. Gracias y un fuerte abrazo a todos. Bueno, espero que, que os haya gustado y ahora os dejo con David. Bueno, pues arrancamos. Bueno, pues... Para empezar, eh, a, bueno, agradecerte a ti, Pere, y a todo Ames el, el contar conmigo para esto. También agradecerle a, a Paco su intervención, que me parece que es muy, muy, muy, muy buena y, y que dice, ya se ve también el amor que, que le tiene a Galicia y eso me parece que todos los gallegos creo que lo llevamos, lo llevamos dentro. Ya veis que es un tío que es un un auténtico libro abierto que controla de todo y y es un tío que, que de verdad estar con él da gusto porque vamos eh, sabe, ya te digo que sabe sabe de todo, desde te pones a hablar de abejas, te pones a hablar de pesca te pones a hablar de de, de, de, de repostería es, es un tío que tiene un montón de aficiones y las lleva las, las intenta llevar a la a la perfección todo. entonces bueno le agradezco mucho sus, sus palabras y, y me ha gustado mucho su, su intervención eh, a mí bueno me gustaría eh, si, si tú lo permites Pérez eh, me gustaría un poco que fuera en vez de ser un poquito que yo me tire aquí todo el rato el rollo eh, me gustaría también que, que, que sea un poco más eh, que intervengáis un, un poquito, voy a hacer una breve exposición, un poquito de, de, de, de, hablando un poquito de los mejores escenarios, técnicas de pesca, tal, y después si os parece pues, pues me podéis hacer alguna pregunta a los que queráis, ahí al, al final de lo, de lo que queráis, obviamente si, si, es, si es centrado más en, en el tema de Galicia y tal, pues mucho mejor, y y así lo hacemos un poquito un poquito más a menos, si os parece. Me parece muy bien. Vale. Pues, nada, eh, realmente coincido en muchas cosas con, con Paco, porque realmente yo siento lo, lo que lo que dice él, que, que estamos en un, en un lugar privilegiado, Galicia tenemos... Eh, yo, yo me hago también, me apropio de sus palabras muchas veces, lo que dice de, de que es un, un lugar único en el sentido de que te puedes alojar en, en, el, en la misma plaza del de Obradoiro y a menos de una hora pues tienes multitud de, de posibilidades para, para pescar, para ocio, para aventura, entonces bueno creo que, que hay muy pocos sitios en el mundo que, que, que, lo ten, que tengas eso y además precisamente eh, como bien dice él, también y con unas carreteras pues, eh, adecuadas por autopista. Eh, yo, para que veáis un poco lo que, lo que a mí me gusta mi tierra, pues bueno, yo he estado pues, en, en, en el otro lado del mundo, tanto por un lado como por el otro. He estado en Nueva Zelanda, Australia, en Argentina, Chile, eh, Canadá, Estados Unidos, este año, si puedo, ir a iré a Alaska también, también he estado arriba en Finlandia, Noruega y justamente en uno de estos en uno de estos viajes eh, me tocó estar en en Chile justo cuando abría la temporada en, aquí en Galicia claro, imaginaos, estás en la Patagonia chilena, en teoría estás allí cojonudamente no, no, no se te tiene por qué acordar nada eh, tus truchas y, y tu tierra, pero eh, precisamente empezó la temporada y abrí Facebook el, el día que, que llegué por la noche a, al hotel y empecé a ver fotos de, de, de gente pescando aquí en Galicia y truchas aquí en Galicia y tal. Y me dio, me dio una envidia tremenda. Y eso que yo estaba precisamente en la Patagonia chilena. Y, y realmente en ese momento cambiaba, cambiaba lo que... o sea, me cambiaba con quien fuera de... de, de, de que estuvieran ellos en Chile y yo aquí en, en mi tierra. Porque bueno, creo que es eh, la, la tierra que me hizo también pescador y que me, que me dio pues, los éxitos que después conseguí. Pues creo que también se debe a, a esto, porque tenemos una, una variedad de ríos tremendos, tanto grandes como pequeños, ahora os contaré un poquito, y tenemos variedad de técnicas que podemos emplear. Eh, y realmente tenemos una, una, una, unas posibilidades tremendas en cuanto a variedad y eso al final hace que el, que el, pescador, que el pescador crezca. Eh, después también eh, aunque es una pena que no sea así tampoco no tenemos una, una cantidad de truchas exageradísima, entonces bueno para los para, para mejorar tu técnica de pesca también es mejor cuando, en el sentido de que si hubiera muchísimas, muchísimas, muchísimas, que a cada lance pescaras una, lo hicieras bien o lo hicieras mal, pues, pues sería más complicado eh, aprender. Entonces, bueno, te hace estar un poquito más al loro y, y bueno. Eh, tenemos, lo que os digo, multitud de, de escenarios diferentes aquí en Galicia, desde ríos enormes, como puede ser el, el, el Miño, que es un paso por Orense, que es un río... Pues que hay sitios que tiene 150 o 200 metros de, de ancho en, en sitios que hay islas, eh, normalmente son 80 metros o así. Eh, y después tenemos regatitos, como decimos aquí, enanos, que prácticamente los saltas, eh, de, que lo, que los saltos un del agua al lado. lado. Y, y lo que más, bueno, lo que veo que más se diferencia puede ser de, de otros sitios es que... Eh, en, en donde hay agua corriente, pues en casi todos los sitios hay truchas. Y, y bueno, habla muy bien de, de, de nuestra tierra, pese a que está, digamos, tendría que estar mucho mejor de lo que está, pero creo que tenemos unas valientes supervivientes, que son las truchas aquí, que se adaptan y, y, y luchan contra las, las inclemencias que se le pone para para realmente poblar nuestros nuestros ríos. Como os decía, pues por ejemplo tenemos el Miño, el Miño 315 kilómetros de río. Eh, obviamente no todos ellos pescables, pero está desde la parte desde la parte alta que es un río pequeñín. Ah, después tenemos hasta la zona de Lugo, pues empieza a crecer. Después tiene la zona de más de más embalses, vale, porque bueno, esto ya sabéis que que es un mal que tenemos aquí en Galicia, el tema de los embalses, y, y después lo tenemos, bueno, el trecho de su, su último trecho, eh, en, en, digamos, el territorio español, que es la zona de, de Orense y por ahí, que, que mismo en el, en, el, en el propio Orense, pues, tenemos ahí unas posibilidades para pescar truchas realmente grandes, grandes, eh, yo este año no lo conocía, fui este año, pero fui a final de temporada un día de calor, no tuve suerte, pero también es, es, al ser un río muy grande, y dependes mucho también de los, de los desembalses, porque también están muy acostumbradas a, a moverse más cuando, cuando sueltan el agua, ¿no? y, y bueno, después tenemos el, el último tramo, después del, del, del embalse de Frieira, que realmente, bueno, es una pena que los salmones pues, pues tengan que, que parar ahí. Realmente es un, un matadero para los pobres salmones que, que fijaros, el, el río, uno de los ríos más importantes de... de el más importante en Galicia, uno de los más importantes de España, que debería estar poblado, bastante poblado de, de salmones, pues bueno, su población pues cada vez es más eh, residual y bueno, creo que deberíamos proteger más, sobre todo... Todos todo los salmónidos, pero sobre todo el salmón, creo que está en una situación totalmente crítica en toda España, pero más en, en Galicia, que es eh, digamos que es la parte la parte sur donde, donde primero hay salmones en, en, en el mundo. Eh, otro de los ríos más importantes tenemos el Ulla, también con multitud de, de posibilidades. Eh, también tiene un mal, que es la... Aquí vamos a coincidir en casi todos los que hablo. Todos van a tener un embalse importante que, que al final lo que va a hacer es eh, fastidiarlo con el caudal ecológico y con estas cosas, pero bueno, esto eh, ya sabemos que es así. Pero bueno, eh, el Ulla pues tenemos lo mismo que el niño por arriba, tenemos posibilidades de pescar en río más pequeño y después en el gran Ulla abajo, pues eh, lo bueno que tiene es que es precisamente es tan grande y se le, le crece mucha hierba y tal, que... Que suele aguantar bastante bien la presión de pesca y mira que tiene presión de pesca, pero bueno, vemos que tiene bastante, bueno, sigue, sigue aguantando una buena población de, de peces, obviamente, mucho más en los tramos sin muerte, que esto es así siempre. El que diga lo contrario es que nunca pesco en un, en un tramo sin muerte aquí en Galicia, que mucha, hay, hay, hay muchos que quieren hacer creer que los sin muerte no están bien, pero bueno, los sin muerte no están bien, los que no, no tienen... Eh, realmente condiciones para estar bien o simplemente tiene 800 metros de río o simplemente es un porque lo que seguimos eh, pecando aquí es que tenemos pocos tramos y muerte eh, de calidad, porque realmente eh, en, los, en los años que se empezaron a hacer los tramos y muertes pues fue por razón de un vertido o en un tramo urbano o sea, al final eh, no, no son sitios de realmente de, de calidad eh, es el Oya también es el, junto con el, el Leo, es el principal río salmonero aquí en, en Galicia, aunque cada vez también mucho más complicado. Para que veáis, eh, este año han salido solamente ocho salmones. Eh, o sea, es, es realmente algo eh, muy, muy alarmante. Y realmente se, se permitían el año pasado 40 salmones. Eh, o sea, sacrificar 40 sermones en, en, en, el, en el huya, digamos legalmente porque después todos sabemos que, que por fuera pues también salen los suyos y, y este año pues simplemente se han recortado 10 eh, o sea, este año se pueden sacar 30, simplemente porque alegan que, que el, el hecho de que no se pesquen no significa que no los haya que, puede, que estoy de acuerdo, pero bueno Realmente yo, yo creo que sí que es bastante proporcional porque mucha gente que va a, a pescar en los sitios de Luya es gente que lleva toda la vida pescando en, en el río y bueno, pues más o menos saben dónde incidir más y dónde paran los salmones, entonces al final si hay salmones pues, pues salen. Eh, después tenemos también el, el, el EO, el EO también el otro río que es también compartido con Asturias, es el río fronterizo con Asturias, pues también tenemos, eh, también tiene salmones, eh, pero bueno, lo mismo, la misma tónica, cada vez menos, y, y bueno, es un río que es muy truchero, a mí realmente me encanta todo el trecho de, de Aponte Nova, en el sitio de Aponte Nova para arriba y para abajo, pues realmente creo que es un río de los más bonitos que, que tenemos en Galicia y de los que más se prestan para, para pescar. Además, en este río, en sus zonas trucheras, eh, en los últimos años eh, han tenido una, un cambio de, de, de gestión, eh, de manera que los martes, miércoles y jueves eh, solo se puede practicar la pesca sin muerte y después el viernes, sábado y domingo. Eh, se puede practicar la pesca con muerte en los escenarios con muerte y aunque parezca que, que esto puede ser inútil porque dices, bueno, las que no se maten el martes pues se matan el sábado pero realmente sí que le está o sea, el río se está beneficiando sobre esto y en los últimos años sí que está habiendo un, un incremento de, de peces y de tamaño sobre todo también se nota mucho el, el tamaño Después otro río también, eh, que de los más largos, tenemos el Tambre, con 125 kilómetros. Eh, imaginaros, este, por ejemplo, de 125 kilómetros hasta el año pasado no había ningún tramo sin muerte en, en los 125 kilómetros. El año pasado propusimos uno de 7 kilómetros y, y este año se proponían más, pero, pero decidieron no, no meterlos de momento. Y bueno, esto es un poco la tónica general. En, en Galicia, porque realmente tenemos un 5% de, de tramos y muerte, aunque este año esperemos que se, que se aumente un poquito. Eh, eh, también es un río que también tendría salmón y reo en, en abundancia, porque es uno de los, de los principales también y tiene caudal suficiente, pero nos pasa lo mismo que con el Miño y con el Ulla, que tiene una presa bastante grande, que lo que hace es que ya le corta el paso muy rápidamente a, a los tanto a los reos como a los salmones y el caudal ecológico pues es bastante irrisorio y, y lo que hace es tanto como, bueno, como el millo como el uña, como el, el tambre pues hace que en los meses de, de julio y agosto, en verano si te viene un verano muy, muy caluroso pues realmente las, la, el agua se calienta bastante y bueno es una tónica general en, en los ríos que, que tienen demasiados embalses Después tenemos, bueno, afluentes de estos, de estos principales, como puede ser el Deza, que es un afluente de Luya, que bueno, ahí también eh, en los últimos años también se hicieron nuevos tramos sin muerte y, y la verdad es que el río ha recuperado muchísimo y, y tiene, tiene muy buena cantidad de, de peces en el, en el coto de Carboeiro. Es uno de los ríos también más, más complicados de andar por dentro, de, de casi de los que tenemos en Galicia, un río que, que es como se suele decir rompe piernas pero bueno vale la pena vale la pena ir a, a, a este río algunos de estos que os estoy diciendo eh, grabé durante la temporada pasada con, con caza y pesca tenéis los que tengáis el, el movistar plus hay seis capítulos que son en el en el leo en el lor en el desa en el Sayas, en el Neira, y me falta uno. Eh, bueno, me falta uno, de los, pero bueno, son seis capítulos que, que bueno, eh, ahí podéis ver bastante bien el, digamos, la, el tamaño que tenemos aquí y, y la, cantidad, la cantidad de peces y también las técnicas más, más empleadas. Eh... Bueno, después así un poco por encima, uno de los ríos que a mí me parece de los más bonitos, o dos de los ríos más bonitos, el Lor y el Navia, en uno bueno, pues en los Ancares y otro en la Sierra de eh, Son ríos también espectaculares, de agua muy cristalina, eh, y también goza de, de, de una buena cantidad de peces, sobre todo, pues como, como en la tónica de los demás en sus tramos sin muerte. Tenemos el único río de Europa que desemboca en, en cascada directamente al mar, que es el río Sayas, eh, que es un río que realmente a mí me, me tiene alucinado, porque es un río que tanto lo ves morir un año, porque es un río totalmente cortocircuitado, en cosa de 30 kilómetros tiene cuatro embalses, o sea que imaginaros, es, es terrible. Y, y hay tramos de río que a lo mejor son de kilómetro nada más, simplemente tienen un kilómetro y, y hay años, por ejemplo, nosotros tenemos el Coto, el Coto sin Muerte del de Sayas, eh, que son 5 o 6 kilómetros de, de Coto, que bueno tiene bastante incidencia en los últimos años del Cormorán en ese, en ese tramo, pero bueno, hay, hay años que está realmente mal, y sin embargo hay años que, que los peces se salen, se salen del mapa. Entonces, bueno, eh, también nos da, nos da que yo creo que este tipo de ríos tiene un, un comportamiento cíclico en cuestión eh, en población de, de peces. Y eso, desemboca en la cascada de, de Ézaro, seguro que, que os suena, no sé si a, a los que sois de, de fuera seguro que os suena también, es uno de los puntos que últimamente son más, más, más turísticos aquí en Galicia. Y, y bueno, es un río que, que la verdad que vale la pena pescar, porque sobre todo se da muy bien a principio de, de temporada, incluso es de los primeros ríos que yo creo casi de, de España en el que podemos pescar a, a seca, porque en el, ya cuando abre la temporada, el primer día, pues podemos pescar a, a seca. Y, y bueno, es una cosa que se agradece, claro. Después tenemos uno de los ríos que para mí es uno de los mejores ejemplos de, de gestión, que es el río Neira, es un afluente un afluente del Miño, que desemboca un poquito por debajo de, de lugo Es un río que prácticamente, yo creo que tiene el 50% de, de, su, de su escenario, eh, de, de tramos libres o cotos con muerte y el otro 50% de libres o cotos sin muerte mm, yo creo que bueno según está la mentalidad aquí en Galicia creo que es a donde podríamos ir eh, en el hecho de que bueno podríamos intentar pues, convivir todos ¿no? y bueno este, este río es un, es un ejemplo para eso porque si vas a, a los a los, a los escenarios eh, sin muerte tiene, tiene un montón de truchas y sobre todo se nota muchísimo pues, lo, que decía, lo que decía Paco Narla, que, que cada vez, eh, yo me acuerdo, cuando era pequeño, hace, hace 20, 25 años, me costaba mucho más sacar peces grandes de lo que me cuesta ahora. Entonces, antes había un poco eso, la leyenda urbana de que en Galicia, que, que, que no crecían los peces, que no tenemos peces grandes. que no, Bueno, realmente... Eh, si sí tenemos peces grandes y los dejamos crecer entonces eh, este río Neira pues es un ejemplo, un ejemplo de ello eh, después también tenemos el, el mandeo que es otro también que, que desemboca directamente en el mar y que tiene reo y salmón pero muy residual cada vez más residual aunque se sigue dejando pescar eh, tenemos un, un fantástico río Eume, las fragas del Eume también un sitio Tremendamente turístico, eh, no sé, la barbaridad que, que de, de personas que pasan todos los años por el, por el, el parque natural de, de Fragas do Beume, pero es una, una barbaridad, es, es un poco la, la Eslovenia gallega, es un río de agua supercristalina, agua azulada, pero bueno, eh, es lo de siempre, como, como todos los demás que estamos mencionando, eh, también tiene una gran presa arriba, que, que bueno, ha sido el mal. Y será el, el mal de, de, de este río. Y la verdad es que es, una, es, es, es un fastidio porque es, bueno, está marcado en un, en un paraje excepcional. Y, y es de una, el río es de una belleza excepcional, la verdad. Eh, un poquito más arriba, tirando para el norte, también tenemos otro de los más bonitos, que es el sor. Eh, también dire, desemboca directamente a... Al, al mar y, y también tiene población de reo incluso algo de salmón eh, lo mismo, este río bueno, eh, quitando este año creo que se hará por primera vez eh, algún tramo sin muerte en este río, o sea que imaginaros también está un poquito son ríos espectaculares y muy bonitos, pero bueno eh, digamos que eh, creo que precisamente eh, a partir de este año, creo que empezaremos a conseguir, o espero que empecemos a conseguir cositas en este, en este sentido. Y después, aparte de, de todos estos ríos, que hay muchos más, simplemente os he mencionado así los más, los más famosos y los que más se prestan para, para pescar, eh, tenemos de los mejores embalses para, para pescar, porque bueno, eh, lo que dicen de si no puedes con el enemigo, únete a él pues bueno eh, pues tenemos, tenemos en los embalses también un, una forma para, para, para pescar eh, además creo que para mí, yo he pescado por embalses en España y he pescado en el mundo y de los mejores embalses que he pescado pues los tenemos aquí en Galicia, aunque parezca mentira eh, somos de los pocos del territorio nacional que seguimos teniendo embalses exclusivamente trucheros, que tiene boga también, pero vamos, que, que no tienen black bass, ni carpa, ni todas estas especies invasoras que, que acaban desplazando a nuestros salmónidos. Sí que es cierto que también tenemos muchos que tienen este, como por ejemplo todos los del Miño, todos los del Sil, digamos la zona sur y la zona interior. Eh, pues prácticamente todos ya están colonizados por por el bas y la carpa pero la zona digamos norte costera los embalses más cercanos a, a, a costa pues siguen, siguen aguantando eh, sin, sin tener este tipo de, de especies invasoras que lo que hace es que con el tiempo eh, 10-15 años pues al final la trucha se ve totalmente desplazada por ejemplo, en el embalse de belezar que el embalse de Belisar, pues es el, el de mayor capacidad de agua de toda Galicia y es, es, es muy, muy grande. Y hace años pues había muchísimas, muchísimas truchas y había mucha presión de pesca, pero realmente es un embalse muy grande que, en cierto modo, entre comillas, la, la soportaba. Pero realmente desde que entró el Black bass y sobre todo la carpa, porque parece ser que es la que más... Eh, daño le hace, pues realmente es muy, muy complicado encontrar ahora truchas, sí que se puede pescar alguna en, en invierno cuando las, las, eh, las temperaturas de, del agua es un poco más fría y los, tanto las carpas como los lapases tienen un poquito menos de, de actividad, pero vamos, eh, el ecosistema está totalmente destruido por culpa de, de estos peces. Pero seguimos teniendo, o lo que os digo, en, el, en la zona, en la zona de, la, de la costa norte y, y, y en, en embalses más bien cercanos a, a costa, tenemos embalses muy muy buenos para, para pescar truchas y bastante, con bastante cantidad de peces. Eh, ¿Qué técnicas más efectivas solemos tener? Bueno, eh, tenemos una ventaja que la trucha que solemos tener nosotros aquí no es una trucha excesivamente exquisita, digamos. Hay sitios que bajo presión de pesca sí que se ponen bastante exquisitas, pero bueno, en ningún caso, salvo excepciones, no llegan a ser truchas tan, tan sumamente selectivas como pueden ser en las truchas de, de, de León, por ejemplo, en el Órbigo, donde hay bastante presión de pesca y tal, y bueno, pues eh, se hace complicado sacarlas aquí. Eh, la mayoría de ellas son truchas eh, oportunistas, que, que no se suelen pensar mucho el hecho de, bueno, tú ves una, una cebada, no suelen, tampoco, quitando algunas tablas, algunos, algunos sitios, eh, tampoco las sueles ver eh, excesivamente, o sea, lo típico que vemos las truchas a dos dedos de la superficie comiendo, y comiendo, y comiendo, eh, sí que en las tablas las podemos ver, pero en las corrientes pues es más complicado. Es una trucha que suele estar a media agua o más pegada al fondo, y que cuando ve pasar una mosca, pues sube desde, desde el fondo a, a, a cogerla. Entonces, bueno, eh, suelen ser eh, la, la, bastante más agresivas, la cebada es más agresiva, y suele ser un poquito menos selectiva. Aquí eh, el, el rey de la mosca seca, pues es el, casi siempre los tricópteros, aun, aunque bueno, cuando va avanzando más la, la temporada, pues sí que tenemos que ir a, afinando un poquito más. Pero vamos, que, digamos que tenemos sitios, eh, uno, uno de ellos el Sayas, por ejemplo, que es un río que para alguien que se inicia en la mosca seca, pues yo, yo creo que el Salles enganchó a mucha gente aquí en Galicia a pescar a, a, a mosca seca, porque realmente es un río agradecido, ¿no? que, que aunque no te vaya perfecta la mosca, pues puedes, puedes sacar esa, esa tucha. Los que buscamos un poquito más el, el, el reto, pues bueno, eh, yo a mí el Salles, por ejemplo, es un río que me gusta mucho pescarlo, pero voy sobre todo a principio de temporada, eh, hasta el mes de junio, o mes de mayo, tal. Después, como que no es que me aburra, pero, pero prefiero ir a otros sitios de, buscando un poquito más el, el, el reto. ¿no? Pero es lo que os digo: para, para iniciarse es, es un río espectacular. Eh, Una después, cosita, David. Hay una pregunta de un chico no va, que se ha pasado de cucharilla mosca hace poco y referente a esto, ¿no? Sí. De algún consejo para pescar en tablas, comenta, eh, Xavi. ¿Qué consejo le darías? Bueno, eh, sobre todo, a ver, cuando pescas en tablas lo, lo que más tienes que tener cuidado es de, de mover el, el menos agua posible para que lo primero la trucha no te, no te detecte. Porque después, por mucho que hagas bien, después el lance, la presentación y todo, si la trucha ya te detectó a la hora de, de, de aproximarte, pues ya, ya tienes un problema. Entonces, eh, sobre todo eso, que primero no te detecte. Y después, las tablas, eh, todo lo que te permite la, la corriente, en el sentido de que en una corriente fuerte, pues la presentación puede ser un poquito menos importante, es más importante la deriva quizás. Pues en una tabla sí que tiene que ser, eh, la presentación es fundamental y también la deriva, tiene que ir bien la mosca. Y también, por supuesto, eh, te permite mucho menos errores a nivel de mosca. O sea, la trucha en una tabla, pues te va a permitir mucho menos el hecho de que le pongas una mosca grande o una mosca, eh, si en el caso de que esté selectiva, que ella no esté comiendo en ese momento. Cuando se ponen en las tablas, pues suelen estar más específicas comiendo un tipo de, de mosca. Entonces, bueno, eh, tener, lo que te digo, tener mucho más cuidado y ser mucho más fino, tanto mosca como en, en, en hilo que, que en una corriente. Gracias. Eh, bueno, después, eh, para pescar a, a ninfa, pues también tenemos un montón de de escenarios, me acuerdo yo cuando empecé cuando empezamos a pescar a ninfa y por el año 2005 así cuando fui al, a mi primer campeonato del mundo yo decía que los ríos dice los ríos de Galicia no pueden valer para pescar a ninfa porque tiene mucha vegetación en el fondo y tal tienes que estar sacando todo el rato y enganches abajo y tal bueno, todo lo, o sea todo lo contrario ¿sí? los ríos se prestan perfectamente para para pescar a ninfa eh, lo que pasa es que, claro, yo cuando aprendí eran ríos con la, el fondo totalmente limpio de piedra, que en el que no cogía salga para nada, y, y, y claro, entonces, bueno, yo pensaba que, que los ríos de Galicia, que, que, que no, no era posible, que era imposible, pescar ahí Pero vamos, tenemos, tenemos infinidad de, de sitios, eh, sobre todo a principio de temporada, porque después eh, también tenemos muchos ríos... Eh, de llanura, ¿vale? que, que, que son así bastante, bastante más parados, pero bueno, también tenemos ríos, ríos en los que tienen pendiente, que también tenemos, tenemos corrientes. Eh, tenemos multitud de sitios, tanto para la mosca seca como la, para la mosca ninfa, o sea, para, para la ninfa. Y después la seca, eh, que, que esto nos lo dije, eh, también es un sitio en el que al... al al ser las temperaturas suelen ser suaves, más suaves, eh, suelen empezar a cebar antes que en otros sitios. Por ejemplo, pues a lo mejor te, te tienen más actividad en Galicia las truchas antes que en León. Vale, aquí en el mes de abril, a primeros de abril, pues hay sitios que ya podemos pescar eh, bastante bien eh, peces a, a mosca seca siempre que el río venga en condiciones para, para ello. Después, bueno. El... Una cosa, pregunta: ¿cuál es la mejor época para pescar a seca en los ríos no, no regulados? Eh, precisamente ese era un, un punto que tenía. Eh, a ver, la mejor época, yo para mí, eh, el principio de temporada siempre es un poquito regulero, ¿vale? Depende un poco cómo venga el tiempo. Pero bueno, el mes de marzo suele ser bastante complicadillo. No, a ver los que los que los que vivimos aquí pues pues obviamente vas al río y, y te lo pasas genial pero claro tienes peores resultados pero estás estás digamos deseando de todo el invierno eh, ir al río pero bueno yo creo que lo mejor empieza desde mediados de abril hasta el mes de julio yo creo que eso es el, el, el mejor el mejor periodo para, para pescar hasta el 15 de julio así después hay un hay una época de bajón que es cuando el verano, bueno, con temperaturas altas, dependiendo de los ríos, porque en ese momento también entran en auge los ríos de montaña, pues a lo mejor como el Lor o como el, el, el Navia, ríos que a principio de temporada viene el agua muy muy fría, que viene incluso de deshielo, eh, entonces es a principio de temporada pues mantiene, se mantiene el agua a una temperatura muy fría y un caudal muy alto entonces empieza a, a coger su, su punto álgido en, en el mes de julio julio y agosto incluso pero bueno, para todos los demás eh, ya os digo, desde mediados de abril hasta, hasta principios de julio y después hay un mes que, que a mí me tiene fascinado, fascinado que es el mes de septiembre, el mes de septiembre y bueno, es una pena que no podamos también disfrutar como hacen nuestros vecinos leoneses del mes de, de octubre, de esos 15 primeros días del mes de octubre. Eh, realmente las, la, las noches empiezan a ser frías de nuevo y el agua empieza a enfriar un poquito más y entonces empieza otra vez la, la vida en, en, el, en el río y las truchas empiezan a comer ya preparándose un poquito para para el invierno y a mí me parece la una de las épocas también más bonitas sí que es cierto que no es la época más adecuada quizás para, para sacar eh, grandes ejemplares eh, yo creo que las truchas más grandes a lo mejor se mueven en, en el mes de en, a principio de temporada vale yo creo que cuando los ríos van con un poquito más agua y tal también es más fácil de, de engañarlas pero el mes de septiembre eh, sobre todo en los últimos 15 días, me parece, me parece espectacular. Eh, si algo puede carecer, Galicia, es el tema de, de pescar a, a pez visto, que, que seguramente os guste y que también tan, tan está de moda últimamente, porque bueno, los ríos también no dejan de ser bastante sombríos y van con bastante vegetación. Eh, entonces es un poquito el... La pata coja que tiene, ¿no? Pero bueno, aún así tenemos ríos en los, que, en los que podemos practicar también la pesca a la pesca visto Ríos pues, como el que hablamos antes del Lor, del Navia, ríos así con aguas claritas. Y después tiene la particularidad, que es casi, hombre, no, no única en España, porque hay sitios que, que, podemos, que podemos hacerlo, que es el tema de los terrestres, el tema de la pesca con escarabajo y la pesca con saltamontes y tal, en, en, en aguas paradas. Eh, aunque ahora no tiene la eficacia que tenía hace unos años, no sé si es que aprenden o no sé, pero no me digáis por qué, pero no tiene la misma eficacia que tenía hace 10 años, pero es una pesca que si nunca la hiciste, pues es bastante, es bastante curiosa, el hecho de, de petar un, con un escarabajo en un parado, y que te salga una trucha de la orilla abriendo aguas para comérselo es, es, es bastante, bastante divertido. Sobre todo en los meses de, de junio para adelante. Vale, una ¿Es una pesca como... nocturna? Pues, o sea, o... No, es, es diurna. Esa la puedes hacer durante, durante todo el día. No es, una, no es como el risco que decía Paco del, los temas de los ratones y tal, re, eh, rayando eh, la superficie del agua. Eso sí que se hace. Eh, más bien contra la noche y es una pesca más de, aquí digamos que la tradición gallega es más el, el hecho de pescar eh, los reos, ¿vale? se, se pescaban los reos eh, de noche cuando hace mucho tiempo, eh, no sé si estaba permitido no pescar de noche, pero bueno, iban de noche a, a pescar con, con risco. Que de hecho iban y no. A mí, bueno, me tienen contado de que, de que iban por la noche y, digamos, de, de furtivos y se conocían unos a otros por el sonido que hacía el carrete al, al recoger. O sea, <ríe> sí, sí, sí. Y, y, y nada, pero el tema de los terrestres, pues es un. es un. es de, de, de día, ¿vale? Sobre todo esos meses de calor es cuando cuando mejor, mejor va y cuando el río también está más bajo, porque hace falta pescar en sitios eh, donde el agua esté totalmente parada. Eh, bueno, no todo, no todo es bonito en, en Galicia, obviamente. Eh, ya lo decía Paco también, que tenemos algunos problemas. Eh, Paco también, por, yo creo que por dar un poquito de positividad al tema, yo creo que también fue... Eh, optimista además en muchas, en muchas cosas, eh, la, la realidad eh, es que mm, hace falta hacer muchas cosas, yo creo aquí. Eh, la pena que yo tengo precisamente es que como he viajado mucho y he visto gestiones de pesca diferentes eh, por todo el mundo, eh, puedo decir con conocimiento de que estamos a la cola, Estamos totalmente a la cola prácticamente del mundo. Yo creo que Galicia y Asturias eh, tenemos mucho que aprender de, de otros territorios. No solo en cuestión gestión de pesca, sino también cuidar lo, los ríos y cuidar lo nuestro. Porque en Galicia, bueno, tenemos muchos problemas de, de contaminación. Tenemos muchos problemas de vertidos, eh, depuradores que no funcionan, eh, eh, fábricas que, que, que echan vertidos a, al río, problemas de pH en, en embalses. Entonces, bueno, tenemos muchas cosas que se, que se pueden mejorar muy mucho. Eh, lo que pasa es que, como decía al principio, pues tenemos la suerte de, de vivir en, una, en un escenario muy, muy rico y muy bueno, que se regenera muy bien y realmente yo creo que tenemos unas superhéroes, que son unas superheroínas que son las, las truchas, que, que se van adaptando eh, con los años a las, a las inclemencias que, le, que les vienen. Entonces yo creo que cada vez, pues bueno, son, son más fuertes y van aguantando más. Pero bueno, también tenemos exceso de presas, como, como, estu como estuvimos hablando, muchísimos embalses. Tenemos muy pocos ríos que no tienen... Eh, que no tienen embalses, sobre todo hablando de los ríos principales. Casi todos los ríos principales en Galicia tienen tienen uno o más embalses. Como os hablaba del Sayas, en 30 kilómetros cuatro embalses, imaginar. Y no embalsitos pequeños. Uno de ellos es la mayor lámina de agua de Galicia. O sea que eh, después el problema es los caudales ecológicos. Tenemos caudales ecológicos insuficientes que que bueno, que se permiten y realmente no, no cometen ilegalidades, pero vamos, cuando realmente ves el río a lo que pone que se permite, pues yo a mí ver un río precisamente como el Sayas. Hablo mucho del Sayas porque bueno, es el, el, el, el coto de mi sociedad y, y lo controlo bien, pero vamos, un Sayas que en su caudal normal eh, para pescar bien, y que veas el río bonito, pues está entre 5 metros cúbicos y 8 o 9 metros cúbicos, ese es su, su esplendor, digamos. Eh, el ir a pescar un día y verlo a 1,8 y llamar a, a Aguas de Galicia y tal, y decir que, es el que está en el caudal ecológico mínimo y que es, es totalmente legal, pues bueno, pues eh, digamos que clama, clama al cielo porque prácticamente no hay agua, es un río, es un río de 30 o 40 metros de ancho. O sea, no es un río pequeño y uno, un metro cúbico es que no es, no es prácticamente nada. Después, bueno, tenemos el problema de, de, del Cormorán, que, que bueno, tenemos unas poblaciones bastante grandes en algunos sitios y seguimos sin poder eh, hacer ningún tipo de control sobre ellos y, y bueno, hemos visto, hemos visto eh, que algunos ríos se han resentido muy mucho por culpa de de esta especie también invasora la vegetación de ribera el tema del eucalipto eh, vas a vas a pescar el el, el río eo por ejemplo que es un río espectacular o mismo las fragas del eume vale mismo en el eume y ves que está rodeado de eucaliptos eh, el eucalipto pues lo que hace es que cada, pues, eh, claro, cada vez el agua aguanta menos en los ríos cada vez los ríos bajan más rápido eh, las hojas del eucalipto pues ya sabéis que, que no son para nada buenas y, y entonces, bueno, esto también es un, un problema importante. Y después eh, está claro que estos problemas pueden ser los principales de, de nuestros ríos, eh, pero bueno, también está la, la sobrepesca, que tenemos mucha costumbre aquí en Galicia de, de los pescadores mirar, mirar para otro lado, ¿no? El tema de... De, de echar siempre las culpas fuera y no ver lo que hacemos nosotros también por el río entonces eh, siempre se ha cometido el error de, de pensar yo para qué voy a soltar la trucha si va a venir otro y la, y la lleva yo para qué voy a soltar una, la trucha si va a venir un vertido y se la, y la va a matar, yo para qué voy a soltar una trucha si va a venir el cormorán y se la va a comer bueno yo creo que todo eso no vale eh, son excusas de mal pagador como se suele decir y creo que si arremamos todos el hombro eh, realmente hay ejemplos de que en, en ríos pues, eh, que, que no están en su en su mejor eh, digamos en su, en sus mejores condiciones de repente por arte de magia se pone sin muerte y en dos años pues el río está esplendoroso de peces entonces qué pasa lo único que se ha cambiado es la forma de pescar lo, todo lo demás sigue estando igual. Entonces creo que, bueno, es, es importante poner en valor la, la pesca sin muerte, igual que lo hace en todo el mundo, porque realmente es, una, es el principal arma de, también de, de gestión de pesca. Y el problema precisamente es la mentalidad, que tenemos una, una, una mentalidad aquí en Galicia que la gente no, no acaba de entrar, de entrar por el aro. Hemos vivido vamos, espectáculos bochornosos estos dos últimos años con el tema este de, de, de la pesca sin muerte, está ahora, ahora mismo la sociedad, de, digamos, de, de, de pescadores de aquí de, de, de Galicia, está totalmente polarizada, pero creo que es algo que, que hacía falta, eh, porque realmente yo creo que, Nadie engaña a nadie, todos sabemos de qué pie cojeamos, y, y creo que hacía falta el hecho de, de polarizar este tema para realmente que, que los que queremos que, que la pesca siga creciendo y que los ríos sigan estando en el mejor estado posible y que haya peces y tal, pues creo que también nos hemos, eh, bueno, nos hemos puesto a, a trabajar en cierto modo y hemos intentado en estos años y, y, y lo seguiremos intentando de que, de, que, bueno, de que vayan cambiando poquito a poco las cosas está claro que según por, precisamente por esta mentalidad y por cómo está la sociedad aquí en Galicia no puede ser una cosa eh, totalmente drástica pero creo que tiene que ser eh, paulatina aunque no paulatina de, de proponer 100 tramos y que te pongan 4 solo pero bueno, creo que sí, un poco paloatina palo para que, bueno, un poco contentar a, a todos y también, sobre todo, pensando en, en nuestros ríos y, y en nuestros peces. Entonces creo que, bueno, ahí AIMS también está teniendo un papel sumamente importante, cosa que yo agradezco muchísimo porque es un, un apoyo importantísimo. Yo, bueno, en los últimos años, ya sabéis que también he hecho la guerra por, por mi cuenta e, e intento sobre todo pues eso poner en valor lo que tenemos aquí en, en Galicia. Y realmente peleo porque, como lo llevo haciendo desde que tengo 16 años, eh, peleo por, por, por mi tierra y porque, porque bueno, pues, a mí me gustaría estar, hablar con, con este orgullo que hablo, pero más incluso. Como, como están hablando ahora, por ejemplo, los leoneses que presumen de que, de que tienen unos ríos pues, llenos de, de peces y es lo que a mí me, me gustaría de aquí. Y creo que tenemos mucho potencial, mucho más potencial, incluso de, los, de las zonas de España creo que somos de los que más potencial tenemos, porque precisamente dando la caña que damos y, y teniendo estos inconvenientes todos que, que, que estamos enumerando, pues aún así tenemos, hay sitios que tenemos buena, buena población de peces. Hay preguntas por aquí, eh, te preguntan que de dónde salió el David Pescador? Dónde empezaste? Cómo lo hiciste? Quién te inició en el río? Eh, están curioseando ¿no? Eh, Bien. Bueno, pues esto eh, yo mi primera trucha la pesqué con apenas tres años. Aún no los tenía cumplidos. Eh, me, viene, me viene un poco de familia eh, tanto mi padre mi madre, mi hermana íbamos los cuatro al río era nuestro, nuestra forma de, de hacer de ocio juntos en familia, íbamos todos los fines de semana y, y bueno, ahí poquito a poco yo empecé, empezamos a pescar con, con miñoca con lombriz eh, después, posteriormente pescaba Pescaba cucharilla, mi, mi, mi, forma de, mi forma de entretenimiento en casa era, era meter una cucharilla en un, en un vaso, en un vaso de chupito, era lo que hacía por las tardes en casa cuando uno tenía que hacer deberes. Y bueno, después ya más adelante, pues eh, gracias a, a mi descubridor, digamos, a, a un señor que cuando me conoció tenía cerca de los, de los 90 años, tenía ochenta y pico años, pues me... Me animó a meterme al cruz Salmo y a partir de ahí pues empecé a ir a algún curso de pesca y, y ya empecé con la, con la competición. A los 14 años fui a mi, a mi primer campeonato del mundo y, y hasta ahora. Ahora tengo 31 y ahí sigo. Qué joven. <risa> eh, dicen por aquí, hablas habitualmente de la pesca con ninfa eh, a seca o con streamer. ¿No pescas con ahogada? Bueno, esa también la tenía aquí, lo que pasa es que se me, se me pasó. Sí, la ahogada, lo que pasa es que la uso, la uso en momentos muy puntuales. Eh, la uso así en, en ríos, sobre todo en, en la época así del mes de mayo, finales de abril, eh, sobre todo cuando hay así explosiones de, de tricópteros y en ríos que tienen así bastante, bastante vegetación. Eh, pues por ejemplo en ensayas y suele, suele obtener bastante bastantes buenos resultados lo que pasa es que eh, digamos que a nivel competitivo eh, quizás es más, eh, más efectiva la, tanto la ninfa como la seca como que la ahogada porque bueno la ahogada muchas veces tienes sabéis que mueven muchos peces y tienes muchas picadas perdón pero eh, se suelen fallar bastantes, bastantes truchas. Entonces, bueno, por temas de competición, pues suelo usar más eh, tanto la NAMPO como la SECA. No por ahí, Chema, que ha levantado la <coughs> mano. ¿Quieres hacer una pregunta? Sí, ¿me oyes? Sí, sí. Eh, gracias, David, por, por darnos una visión, yo creo que bastante más realista que la de tu, tu amigo. Porque, mira, yo, yo soy de Zaragoza, pero llevo 35 años veraneando todos los meses de julio en Cisterra. ¿eh? Uh -huh. Y conozco bien eso de las pequeñas, as más boas. Sí, sí. Te, has, te has olvidado de un problema muy grave, es la absoluta falta de vigilancia. En los 35 años que yo llevo, jamás, jamás he visto a un guardia. Es decir, que... Para los consejos de pesca que has dicho que participas, una sugerencia que yo os hago es, independientemente de solicitar eh, ampliar los tramos sin muerte, que es absolutamente imprescindible, si no hay guardería que haga cumplir, pues es imposible. Es decir, que de alguna manera, y guardias he visto, eh, porque yo he visto guardas de naturaleza por los montes, por la playa y tal. Entonces, una sugerencia que os hago es que tratéis de presionar eh, para que haya más vigilancia. Idealmente que se creen algunas eh, patrullas, si es posible, no sé cómo está organizado administrativamente Galicia, para la vigilancia exclusiva de los ríos. ¿Vale? Aquí, aquí hay, hay un problema fundamental, sí que es verdad. Eh, me, me faltó enumerar ese problema que es de los más importantes también. El problema es que los guardas, los guardas aquí, eh, en vez de dedicarse exclusivamente a, al río, que bueno, casi ningún territorio es así, pero bueno, aquí el problema es que tienen demasiado, eh, aquí hay muchos ríos y hay mucho monte y sí. tienen demasiado territorio y demasiado trabajo para, para, digamos, una pareja de guardias, pues tiene muchísimas cosas que hacer. Sí. Si, tiene todo el monte, todos los ríos. Si hay un lobo que mata a una abeja, tienen que ir. Si hay pues eh, una, una gaviota que eh, tiene un ala rota en no sé dónde, tienen que ir, cogerla y llevarla a un sitio. sabes Entonces tienen tantas, tantas, tantas facetas que realmente lo que habría que hacer es aumentar eh, pues prácticamente, yo creo que ni el doble llegaría. El, el personal y realmente personal eh, que esté implicado, porque también eso, eso es importante, la implicación, porque eh, yo conozco guardas que realmente tienen el mismo trabajo que los demás, pero ese sí que los ves en el río y sí que ves que se patea en río, pues digamos que es como si fuéramos uno de, de nosotros guarda que te gusta y tal, es diferente que te guste a que, bueno, pues un poco que intentes sellar el expediente, ¿no? entonces Creo que, que sí, es una, es una de, las, de las cosas graves, pero imagínate en este embalse que te digo yo, el, el embalse de Afervenza, este que es la navina más grande de agua en Galicia. Te iba, te iba a preguntar, te iba a preguntar al respecto. Sí, porque bueno, yo pues, vi, vi el programa, te digo, llevo 35 años sacándome el coto del Sayas debajo entre, sí. eh, digamos, el embalse de Fervenza y la Olveira. Ponte Olveira, ¿no? Sí. Entonces, cuando vi el agua en la que estabas pescando digo no puede ser jamás en mi vida he visto yo ese nivel de agua o me levanto a las 5 de la mañana jugándome el tipo para ir a pescar con la compuerta del embalse cerrada hasta que suena la bocina esa que te tienes que ir echando hostias o te ahogas o sí. si lo sacas yo voy en el mes de julio baja un mangazo de agua imposible de pescar y yo digo este hombre ¿Cómo cojones ha conseguido ese nivel de agua tan bueno? A ver, esto depende, ¿vale? Porque eh, muchas veces, a ver, es imposible parar eso, a no ser que haya una competición o algo así, que sí, que hablamos con, con los gestores para que nos ponga el río pescable para, para, para que se celebre la competición. Eh, lo que hacemos, que no sé si lo haces, es llamar directamente a a la empresa que, que gestiona ese embalse y preguntar. Tú preguntas el día anterior, preguntas si al día siguiente van a turbinar y más o menos te dicen bastante fielmente eh, las horas que van, a, que van a turbinar. Entonces, bueno, te aconsejo que lo hagas para, que, para ahorrarte el viaje. ¿sabes? Estoy cerca ¿eh? desde, desde sí. Fisterra y es poco. Y otra cosa que me sorprendió es que te vi pescar en un tramo entre embalses no será el tramo cortito que va desde el embalse del castrelo hasta el último o desde el último embalse de santa Usía a la desembocadura al salte es el de, es el último es el del de, trozo de ese tramo, tramo cortito ese es tramo de cortito vale vale vale vale sí sí ese lo he pescado y efectivamente cuando les da por ponerse a mosca seca es una gozada ¿eh? sí. Aunque es un, es un tramo muy feo y a mí, me, a mí personalmente me acojona estar entre sí, tanto da respeto, embalse. Da respeto. <risa> lo que hablabas de, del embalse, por ejemplo, que, lo que te decía de, a, a cuento de lo de los guardas, en el embalse de la fervenza, el primer día de pesca, eh, igual hay mil personas pescando. Imagínate, hay una pareja de guardas para ese embalse. Para el río por arriba, el río por abajo, los embalses de abajo, el otro río, el otro río, el otro río. Imagínate, es totalmente inviable. Ya para empezar, eh, la poca protección que se tiene de, de esos sitios, el hecho de permitir eh, que en un embalse eh, pues, se puedan juntar mil personas el primer día para ir a pescar. Eh, vale que el, el cupo, por ejemplo, son dos peces, eh, pero son... Dos peces los lleva poca gente. Ya te digo, yo que llevan bastantes más que lo vi por, con mis propios bueno. ojos. Fui, fui un año el primer día y no vuelvo. Porque yo duré una, una hora y media y me tuve que ir. O sea, para, acabar, para acabar y no monopolizar, pero como, como veraneo en, <ríe> en Cisterra y voy a seguir haciéndolo, espero, si Dios me conserva la salud, pues voy a conocer otros ríos. Y la verdad es que no he encontrado nada de, llamémosle, de enjundia. He pescado... El río Castro, que es una preciosidad. Muy bonito. Te recuerdo que fue, fue AEMS la que consiguió que se respetase el caudal ecológico por parte de Villarmir del, del Salto del Sayas. ¿eh? Exactamente. Decir, ahí debería haber una placa en honor de AEMS, eh, que tra trabajó mucho ¿eh? nuestro comité local gallego para conseguirlo. He pescado el río Castro, que tiene una factoría. Eh, en, la, en la desembocadura que destruye completamente la posibilidad de la, del, del paso de reos hace infranqueable completamente no sé si lo has visto sin embargo es un río precioso muy bonito precioso ese sí que está esquilmado por... pero vamos a sangre dicen que son muy ricas esas truchas las pequeñas, las más boas eh. hay un par de tíos que llevan una caña de no sé decirte, 12 metros extensible, ¿eh? que tienen ya su edad, y con los saltones naturales, nada de imitaciones, hacen, bueno, unas cestas de 12 o 14 alevines, de 10 a 14 centímetros, impresionantes. Sí. Luego iba sí. a pescar el coto del puente del puerto, de ponte o puerto, sí. y también me ha dado siempre muy mal resultado. He visto muy pocos peces y no sé exactamente por qué, porque el río es muy bonito. Luego sí. he pescado el añón con sí. compañeros de AEMS también, y la verdad es que tampoco se nos ha dado generalmente bien. Y finalmente he pescado el Sin Muerte de Carballo, que me parece una verdadera cloaca. Tiene peces, pero realmente da asquito el pescar ahí. ¿Qué, qué, qué me puedes aconsejar de, de pescar cuando esté en Fisterra? Eh, pues yo, a ver, te aconsejaría, por ejemplo esos tramos que dices de Sayas, vale, Tanto por arriba, o por abajo, te aconsejaría el tramo por encima del embalse de la Fervenza eh, y después te aconsejaría pues el, el coto de de vallo. Lo que pasa que en esa época que vas tú ya estará con mucha mucha vegetación en el fondo. Ahí vas ahí vas a tener demasiada demasiada vegetación y realmente por esa zona eh, digamos que no hay así tampoco tantos eh, posibles, posibles escenarios, eh, si te vas un poquito más a la zona de, de Santiago, por ahí, sí que ya vas a encontrar otras posibilidades, pues por ejemplo, como el Ulla, el Tambre, el Dece incluso ahí los tienes bastante, bastante cerca, a tiro de quizás una hora o así, y, y puede ser que encuentres mejores posibilidades. Muchas gracias, Zabal. No le den más info, que este es un nutria. Ya bastante tiene que. Por aquí está hasta el teléfono de la Central Ganda. Sí, ya, ya se lo di ahí, Juan. Pobre centralero, la que le ha caído. Eh, bueno, por aquí preguntan, eh, dice, mojate, David. Si tuvieras que recomendar un tramo libre para pescar un fin de semana de mayo, ¿a dónde vamos? Un tramo libre. Sí. Joder. para pescar un fin de semana de mayo ¿Cuál un fin sería? de semana de mayo eh, yo me iría a Leo yo me iría a Leo porque Leo en mayo lo vas a encontrar con un caudal dependiendo las lluvias pero bueno, bastante bien para, para pescar seguramente y el Leo es un río que a principio de temporada es un río muy cabrón porque es muy cabrón hay veces que no te da nada, pero es un río muy bonito de pescar y es un río que tiene una media de peces muy buenos, así de, de 25 a 35 tiene un, sobre todo estos últimos años con la gestión que, que os comenté, eh, tiene, tiene buenos peces y, y hay un tramo libre por encima de la Ponte Nova, que no es muy muy grande, que está bien. Pero bueno, tienes la, la opción de coger el, el coto de Shinzo, el coto de Villarmide, o si no, el coto de arriba de todo, el Riviera, de Ribera de Piquín, que es una preciosidad. Y, y bueno, yo soy un, soy un enamorado de, de Leo. Entonces, yo en el mes de mayo igual hago 10 jornadas en el Leo tranquilamente. Uh -huh. A ver, Tachu, que estás ahí muy callado. Que sé que querías ahí meter algo de... ¿Alguna pregunta? No, no, no, no, no quería meter ninguna pregunta en concreto, pero sí una apreciación eh, personal mía, pero por, por, por, por lo que a mí me gusta. O sea, yo siempre que voy por Galicia tengo un poco la sensación de que para la pesca con mosca... Todo lo que tenga menos de 20 metros de ancho, de 15 metros de ancho, eh, no se considera río pescado de mosca y es una cosa que me sorprende bastante. O sea, yo por Galicia, por Lugo me he movido un poco, conozco, conozco un poco bastante de Lugo y, y pregunto a la gente por tramos que, que directamente no han pescado nunca. Entonces me sorprende mucho ese concepto que hay en... en o, no sé, si es una opinión mía, ¿eh? en Galicia, de que todo lo que no tenga eso de 10 metros, 10, 12 metros, 15 va arriba, no sé se considera el tramo pescable con mosca y simplemente era ese comentario que me sorprende. Yo creo, yo creo que ha cambiado mucho la concepción. El, el hecho de, digamos que eh, sí que hace tiempo, hace muchos años eh, no, ve, no veías pescadores a mosca quitando el huya. El Miño, el Sayas, algo en el EO y ya está. Sin embargo, hoy en día, bueno, al final, yo creo que con la información, al final todo se va, cada vez hay más información, cada vez hay mmm, más facilidades para, para aprender más, porque sí que realmente cuanto más pequeño, más se dificulta, pero yo creo que también es más bonito. o sea es, es, bueno, Los ríos, hay ríos aquí que, pero, pues pescamos en el, hacemos un, una competición en el en el Rois, que es un afluente del Sar, no sé si controláis alguno, que es, vamos, enano, o sea, los altas, y, y sin embargo lo, lo pescamos a mosca. Y, y bueno, también es un reto, y creo que a ver, la, la pesca mosca no, no es, no tiene que ser siempre cómoda. De, yo creo que siempre tenemos que buscar también un, un, un reto y, y, bueno, si hay que perder alguna mosca más de los, los árboles, se pierde, no pasa nada. Pero, pero también es muy bonito pescar. Yo a mí me gusta mucho la pesca de ríos pequeños y considero que te hace mejorar mucho como pescador. Claro. Eh, José Ramón se, bueno, hace una valoración de, de, sobre los caudales ecológicos, del reiterado incumplimiento de muchos tramos. Que, que están matando las poblaciones trucheras y esto es algo que, que tenemos que, que vigilar desde, desde Ríos con Vida y, y, y denunciar y no parar de denunciar la verdad. Hay mucho y trabajo también. en Galicia y, madre mía. Ahí el problema es el, el, el hecho de que yo siempre hago la sugerencia de, de que el caudal ecológico no debería ser algo fijo para todo el año. Considero que el caudal ecológico también debería ser dependiendo un poco de la cantidad de agua que tienes el embalse en ese momento. A mí me parece totalmente injusto que el embalse esté a un 90% y que baje por un río, como el Sayas, por ejemplo, que tiene 30 metros, 40 metros de ancho en algún sitio, que baje en 1,8 metros cúbicos. Pues eh, si, el, si el embalse está a un 20% lo puedo entender, pero si el embalse está a un 80 o 90, creo que el caudal pues podría ser un poco adecuado a eso y que se deberían revisar eh, pues según vaya el año, ¿no? Tener, tener que estar revisándolo pues cada dos semanas o cada semana, igual que se revisan los caudales de los ríos y, y los aforos de los embalses, pues variar un poco también el caudal con, con respecto a, a la cantidad de agua que tiene el embalso. Eh, por aquí preguntan por el pantano de Villagudín, si sigue siendo de gestión privada, y cuéntanos un poco cómo pescar Aquí la gente. Es El pantano de Villagudín sigue siendo de gestión privada, ahora mismo está vedada la pesca porque aparecían unas bueno bastantes gaviotas eh, muertas pero realmente no es que se mueran por, por nada de lo que pasa en Vilagodín, simplemente que hay un vertedero allí cerca y las gaviotas están todo el día en el vertedero y vienen a dormir al, al embalse y bueno, pues comerían algo que, que no debían y, y simplemente hubo una, una oleada de muertes allí. Uh -huh. eh, ahora mismo está vedada la pesca, pero sigue siendo de gestión privada y lo que pasa es que ahora mismo eh, ya no se repuebla allí, ahora todo lo que hay son peces salvajes, todo lo que hay. Y bueno, para pescarla yo pues, suelo ir en, en, la, en la barca y suelo usar sobre todo streamer. También puedes pescar desde orilla, pero normalmente está un 100% siempre. Eh, eso es una cosa curiosa, digna de. de porque después se dice, bueno, que la sequía, que no sé qué, pero los embalses que, que no sirven para generar electricidad. En Galicia, pues, por ejemplo, el de Vilagudín es uno, no baja del 90% todo el año, nunca. Y eso que es un embalsito pequeño. Eh, Javier, tiene una pregunta por aquí que quiere intervenir. Hola David, ¿qué pasa? Buenas. <ríe> Soy Javi Puente. Bueno, y Javi, bueno, pues... ¿Esto, eh... ¿esto Javier? Ah, Javi, hombre, vamos, lo he puesto un poco más formal para todos. <ríe> Tened en cuenta que estoy en casa de unos amigos y Jorge, que es mi amigo, me ha puesto Javier, pues ya está por Javier. Eh, mira, eh, yo me dedico a, profesionalmente al mundo de los ríos ¿vale? y he trabajado en Aguas de Galicia bastante tiempo en diferentes proyectos, sobre todo con las sustancias peligrosas, metales pesados, haciendo pesca eléctrica y eh, utilizando especies dianas para, para, pues para, para controlar los metales pesados que se bioacumulan en, en las especies. ¿vale? Y estamos hablando de un montón de problemas que tienen los, los ríos gallegos, pero había un, uno de los puntos que no se ha mencionado, que bajo mi punto de vista es importante, y es el problema del eucalipto que tenéis allí. Eh, el problema del eucalipto es eh, la acidificación tan rápida y tan fuerte que hace de las aguas. Cuando eh, bueno, tenéis una tormenta bueno, la lluvia, pues todo eso va a las cuencas y baja el pH demasiado. De hecho, en el EUME ha habido datos de pH de medio, de 4 y tal. Eh, ¿Tú eres consciente de, de, del problema que tiene el eucalipto allí en Galicia y de, de los virajes de pH que pueden hacer con bastantes mortando de, de peces y tal? ¿O sí, pues, eso es un tema que, que allí no lo evade hombre. la gente? Precisamente mencioné justamente el eume y el Leo que vale. son dos, dos cuencas, la, la cuenca de Leo en concreto es más alarmante todavía que la del eume porque es todo. O sea, ves que es el típico sitio que ves todo lleno de carreteras, de, de, de, de plantaciones de, de eucaliptos enormes y es que es todo. Y yo creo que eh, la, es lo que, lo que hablas tú de, de la acidez y sobre todo de que también... Eh, el terreno donde hay eucalipto eh, necesita mucha más agua que otros terrenos. No, digamos que no la aguanta tanto. Entonces, eh, estamos viendo que un, los ríos antes, cuando subían mucho de nivel, tardaban a lo mejor dos semanas o tres semanas en ponerse pescables y ahora a lo mejor en una semana se te ponen pescables los ríos. Aguanta muchísimo menos el agua. O sea, que los acuíferos y todo eso... Eh, yo creo que se están viendo muy perjudicados por el tema de, del eucalipto. Y se está diciendo, claro, que, que no se puede ya, que bueno, que, que no van a plantar y tal, pero en la televisión de Galicia sigue habiendo, sigue habiendo anuncios de que, de, de, para plantar eucalipto, ¿sabes? Entonces, bueno... Ya. Allí es que se acumula es un proceso sinérgico. Eh, prácticamente el terreno que tenéis es silicio y es granítico y eh, que ya de por sí lo que es la hidromorfología y la química del agua os da unos pH más cercanos a la acidez que a la, a la basicidad. ¿no? Y si encima todo tenéis las plantaciones de eucalipto que por eh, escorrentía os llegan a los ríos, ya sabes que el, los terrenos silicios son mucho más impermeables que los calizos pues muchas veces lo que se encuentran en los ríos es con un viraje de pH tan brusco que hay veces que no son capaces de, de, de absorberlo o de, de, de, de asimilarlo. ¿no? ¿No? Y eh, yo me he encontrado un montón de problemas a, a nivel que va a los sitios, va a hacer pesca eléctrica y no te encuentras la, ni siquiera ni los ciprínidos autóctonos que tenéis, eh, se los carga directamente. Evidentemente, sí hay pro muchos problemas de vertidos, de contaminación orgánica y hay de industria. He, he visto poco cercano a Santiago de Compostela, con la empresa esta de la maderera no, malpé, ¿Cómo se llama? Pinzo. No, exactamente, exactamente. Ahí en el Cesteira o en el Sionya hay unos vertidos bastante grandes. Yo no sé qué tipo de componentes químicos le echan a la madera. Pero le hace unas reducciones de oxígeno brutales y encima todo tiene el problema de la acidificación de la agua. Aquí en, o sea... cuestión, en cuestión vegetación de ribera tenemos el problema del eucalipto y después por otra parte tenemos el problema también de, de la ganadería. Porque realmente lo, los ganaderos lo que hacen es eh, arrasan con todo. O sea, la deforestación es brutal para hacer praderas, para plantar después ma maíz y tal... En las zonas, eh, pues por ejemplo, en la zona del de, de Sayas y por ahí, eh, que es que mi novia, mi novia vive a pie del de Sayas. Entonces, siempre que voy por allí, pues doy paseos y tenemos carballeiras enormes por allí. Cada tres o cuatro meses una carballeira desaparece para, de repente, se convierte en, un, en una pradera, ¿sabes? En una pradera para y echan purín y sulfatos y no sé qué para sí. plantar después maíz. Entonces, claro, tenemos tanto el problema del eucalipto como el problema también de la ganadería, que lo que hace es pues, talar árboles para, para, para, uh -huh. bueno, para hacer prados. Uh -huh. Es muy curioso, tío, porque la repercusión no solo con las peces, sino con los macroinvertebrados. También se ve que empieza a bajar la abundancia, la familia, es decir, puedes tener un río con muy buena calidad biológica, pero las familias eh, se mantienen bien, pero el número de, de abundancia por cada una de las familias pues se reduce bastante. ¿Conoce el río Navea? Sí. Pues el río Navea es uno de los que mejor puede estar conservado, por así decirlo, porque ni tiene eucalipto ni tiene... Sí, pues está más de montaña y todo, claro. Exactamente. Y ese es el La paradigma. Dos embaches. Eh, pues ya, ya, ya. ya. Pero antes de que entre en el primer embalse se nota perfectamente que se podría tomar como ejemplo ¿no? de un río gallego que no está afectado por el eucalipto y, y la verdad es que es un paraíso lo que tenéis allí. Pero el problema de la gestión que se está haciendo con las plantaciones forestales y con la ribera, pues tenéis un problema, ¿eh? sinceramente. Sí, sí. Una, otra pregunta, vamos pasando. Eh, preguntan que, qué opinión te merece el Neira en, en, en Lancara. Es uno de los cotos inmortes más antiguos de Galicia y a mí la verdad comenta que es que no me parece que sea el río que fue, o sea, que conoció, que conoció por los años 90. A ver, seguramente quizás tenga menos peces de lo que tenía en los años 90, no te digo que no, pero a ver, partiendo de la base, que el, el Neira es un río muy cabrón, también, tenemos varios ríos en galicia que son muy cabrones, eh, digamos que el Neira, a partir de, para empezar, si vas a principio de temporada, muchas veces tienes, te, te cuesta sacar peces, pues lo que hablábamos de que eh, el agua viene muy fría y bueno, los peces tienen actividad a, principio, o sea, a las, las horas centrales del día, pero después en su momento álgido, así a mediados de junio y tal, yo tanto Láncara como Cobas, mmm, para ver lo que hay en Láncara solo te hace falta darte un paseo por la, por la playa fluvial, eh, cuando está el río así un poquito bajito y... y alucinarás de lo que hay por allí. Yo este año fue el año que mejor conocí el, el Neira, porque es un río que, bueno, eh, no me queda lejos, pero bueno, me queda un hora y cuarto más o menos y suelo optar por otras opciones. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho la cantidad y, y el tamaño y la media de peces. Eh, lo que pasa que, bueno, eh, es lo que te digo. Eh, Puede ser que no esté como los años 90, no te digo, no te digo que no, pero vamos, yo este año precisamente grabé uno de los programas ahí y sacaríamos tranquilamente a lo largo del día, pues igual 50-60 truchas sin problema ninguno en el mes de septiembre, el último día de pesca de, de septiembre y truchas de, de muy buen tamaño también. Nos preguntan por aquí que qué zona. ¿Y qué meses nos recomiendas para intentar pescar reos? Pues reo... Eh, depende del río, depende del río, hay unos meses mejores, por ejemplo, si hablamos del Eume, el Eume es un, un río que suele ser bastante tardío, el reo le suele entrar, en, digamos, en más, con más abundancia, no los grandes, que los grandes a veces entran, entran antes, en el mes de junio o así, pero en abundancia suelen entrar ya bien entrado agosto. Eh, por ejemplo, en el mandeo, pues entran antes, entran en el junio, julio. Y en el subia, pues también el reo. Eh, yo ha sido junto con, con el salmón, aunque el salmón yo no lo controlo mucho, porque no soy pescador de salmón, pero el reo he visto en cosa de 7 8 años. Incluso de 10 años para aquí, lo he visto en declive total, pero total, total, total. En sitios donde, pues mismo en el Eume, que ibas y sacabas 10 o 12 rayos fácilmente, ahora muy complicado y sobre todo eh, que cada vez, son, cada vez es más difícil encontrar rayos por encima de 45 centímetros. Eh, los grandes reos no... ya ya esos que decían de hace años, esos reos de 3 kilos, de 4 kilos, esos ya, vamos, eh, para nada. Pero un río como en el EO, un río que, es, que, que, que tiene su caudal y es un río importante, la presencia de reo hoy en día es que es testimonial total. No, yo ya os digo, en el EO igual he hecho 20 días de pesca al año perfectamente. Este año no he sacado ni un reo, o sea, Tela. Y, y entonces estoy viendo un declive importante. El hecho de, de ir a un sitio y decir, va, hoy voy a pescar, hoy voy a los reos. Yo ahora, por ejemplo, ya no lo hago. ¿sabes? Porque no... Es una pena. A lo mejor vas, vas, al, vas al mandeo y al mandeo abajo a Chelo y sacas más truchas. Eso sí que lo estoy viendo. que Parece que como que está bajando el reo, pero que en los, en los sitios donde baja el reo, que la como que prolifera la trucha, ¿sabes? Hay más trucha de la que había. Yo creo que el problema del reo y del salmón también no solo está en el río, que también en el río hay importante, un problema importante, pero yo creo que las rías, las rías tienen mucha culpa aquí en Galicia. Tenemos rías bastante largas que ahí pasa de todo. Y hay redes y hay, bueno, y después ya en el propio mar, aparte de las rías, claro alguna pregunta más llevamos para dos horas casi no sé, David qué tal Yo hablar, comentarle si el furtivismo en Galicia eh, puede generar o está generando algún tipo de, de problema o puede llegar a generar algún tipo de problema de merma en las poblaciones porque yo he visto varias noticias de bastante furtiveo en Galicia. Sí, sí, seguimos teniendo mucho furtivismo, pero yo creo que de, también de los últimos 10 años para aquí, también yo creo que ha disminuido bastante, bastante, bastante. Sobre todo, digamos, el, el, el furtivismo más dañino, ¿sabes? Eh, digamos, pues que pusieran redes o pesca con batería o cosas así, yo creo que eso... Eh, ha bajado bastante en el, los últimos años ahora eh, seguimos teniendo muchísimo furtivismo en cuestión el, el, el pescador con muerte que a ellos les sienta mal que se lo digas pero que dicen que son pescadores, que no son furtivos yo creo que el, diría el 80 por no decir el 99 pero bueno, vamos a decir el 80% de los pescadores con muerte que, que que digamos que por sistema pescan con muerte, vale, eh, yo creo que el día que les pica los peces um, se llevan más peces de los que se pueden llevar. Ya digo, digo el 80% pero podría decir el 99% tranquilamente y, y eso al final, eh, pues claro que hace daño, y incluso pues bueno, cada vez eh, bueno encontramos cucharillas con tres anzuelos con muerte, en cotos y libres y muerte, encontramos anzuelos con, con lombrices en escenarios sin muerte. Entonces, bueno, seguimos teniendo, pero yo creo que no es nada comparado a lo que había antes. Pero bueno, ahí quisiera decir algo. ¿eh? Va por zonas, ¿eh? Sí, en la Terra -chat, en que la tradición y hay zonas. Que cuando a una persona te dice que te, cambia un kilo de, o que te cambia un kilo de percebes por un kilo de truchas o que te da 60 o 70 euros por un kilo de truchas, siga habiendo bastante. Eso implica a que siga habiendo bastante furtinismo. ¿eh? Es que tú y, vives en territorio Comanche, además. Y hay otra cosa. es decir que la situación de ahora viene dada por lo que ha venido ocurriendo a lo largo de mucho tiempo. Ahora estamos como estamos por lo que se sembró. Y la realidad es la que es. Y después hay redutos, zonas que más o menos, que van recuperando un poquito o que han tenido la suerte, que no han tenido ese impacto. ¿no? Pero bueno, esperemos que el tiempo pues, lo vaya cambiando. ¿no? Y la gente esa que tenía esos hábitos viejos, pues también va desapareciendo o que algunos le van dando las lecciones que tienen que dar. Que también es importante. Yo sigo diciendo que lo que enseña mucho es la eh, cuando hay que pagar. Cuando hay que pagar, eso sí ya bastante. O cuando ves que pagan los demás también, incluso... También. Eh, bueno, yo creo que vamos a finalizar la sesión ya, ¿no? ¿Os parece? Eh, llevamos ya las dos horas y quería despedir a, a... Bueno, vas a despedir tú la sesión, David, pero antes quería tanto a Francisco como a ti de parte de, de, de Ríos con Vida, de AM Ríos con Vida, agradeceros el haber estado esta tarde aquí. Ha sido maravilloso tener, teneros con, con nosotros. A toda la gente que habéis asistido a la sesión, muchas gracias. Eh, me voy. Yo siempre, Galicia es algo especial. Esa tierra tiene mucho que pescar, mucho que, que gozar allí por vosotros, por la gente que estáis allí, por los ríos, por todo. Y vale la pena luchar por ella y seguir, y seguir intentando mejorar todo lo posible eh, esos fabulosos ríos y entornos que tenéis. Así que para eso nos tenéis siempre. Así que David, cuando muchas gracias por todo. Bueno, pues muchas gracias a... A vosotros, para mí ha, ha sido un placer, eh, yo cuando, cuando me hablan de mi tierra, pues siempre me encanta, de hecho, pues estos programas que hablo que, hablo, que he grabado este año me ha encantado grabarlos y enseñar mi tierra, porque bueno, eh, precisamente por lo que digo, que, que tenemos muchas posibilidades, es muy bonita, puedes hacer de todo, entonces bueno, eh, yo soy un enamorado de, de mi tierra y os agradezco muchísimo a a AEMS, eh, que lleváis años y años y años peleando también por, por, por nuestros ríos y creo que bueno, este año precisamente por lo que, por lo que hablaba esto de la, de la polarización de la sociedad pescadora de aquí de, de Galicia, creo que nos ha unido a, a todos los que amamos los ríos y la pesca y los peces y somos un poquito más fuertes de lo que éramos hace un par de años o tres. Creo que ahora vamos todos en el mismo carro. Si, seas, si te guste la competición, no te guste la competición, creo que estamos todos unidos por, por los peces, que es, lo que es lo que cuenta, que la pesca sin peces no, no existiría. Entonces, bueno, creo que hacéis una labor fundamental y poco a poco, año a año, iremos consiguiendo lo mejor para todos. Así que nada, muchas gracias. A, a ti, Pere y, y a todos los, los asistentes. Bueno, chicos, nos vemos en el río. Y si puede ser en Galicia, mejor. Exacto. Un abrazo a todos. Aunque no te sí, estén, todos. Vamos. <risa> Hasta luego. Bueno, chao.